Vuelve el calor y ahora parece que más fuerte. No estamos frescos ni en una terraza. Y el aire acondicionado nos acompaña en el trabajo, el transporte y en casa. Conoce cómo usarlo para evitar problemas de salud. Evita un cambio brusco en la temperatura interior y exterior. Si tienes que ponerte una chaqueta, la temperatura no es la correcta, aunque debes llevarla si notas sensación de frío en transportes o en centros comerciales. Enciende el aire acondicionado durante las horas de más calor y a una temperatura entre 24 o 26 grados centígrados. No bajes la temperatura del termostato por debajo de los 24 grados centígrados. La temperatura ideal es de 25 grados centígrados. Bebe agua porque el ambiente es más seco y pueden aparecer problemas en tus ojos, nariz, garganta o boca por la sequedad ambiental. Ventila la habitación donde está el aire acondicionado todos los días durante 15 minutos. Mantén limpias las rejillas de ventilación de salida del aire y las del aparato exterior si tienes acceso a ellos. No uses el aire acondicionado mientras duermes, ya que por la noche la temperatura corporal desciende. Ahorra energía y ten más salud con un correcto uso del aire acondicionado.